Hola, mis queridas y queridos amigos. El Santenchan los saluda. Y nada, hoy viernes. Hoy viernes. Vito. Dale, su. Dale. Estoy paseando, hay sol. Dale, dale, vení, acá, vení, vení. Hay mucho sol. Tengo que encontrar un lugar en donde no esté yo contra luz. Les deseo un muy feliz fin de semana.